A mí me inspiran eh, las formas eh, que produce eh, la mezcla de diferentes fibras y no perder la tradici lo tradicional, como son las fibras naturales, lo antiguo, lo autóctono mejor. Estos son tapetes elaborados, eh, anudados a mano en telar vertical y es en lana natural. Diario, eh, un tejedor, una tejedora se demora, eh, elabora 40 centímetros diario. Uno dice, fique, uno nombra lana a un cliente y, y el cliente le parece como muy burdo, como muy, que no va con su decoración, que no es contemporáneo. Entonces, por eso me inspira la mezcla de fibras y diseño. Hola, mi nombre es Marlene Pacheco, soy artesana y quiero invitarlos a sus 25 años de, de expoartesanías que se llevará a cabo del 4 al 17 de diciembre en Corferia. Los esperamos.